Daniel, ¿eh? mira esta golla. Espera, abuela. ¡El tío Oño! ¡El la Oño! ¡El tío un ¡El tío y bueno, ahora aparecen a Ahora el iniciado ya. Bueno. Vamos a esto, cojan botiquines. Espérate que estoy bugueado. Mira, no, no puedo, no puedo echar. Ok, ya. Yeah. <risa> que genial, Cojan botiquines. Sí. Daniel te recomiendo que a dos pistolas. La coge dos pistolas, dale las, la las, las pistola dos veces. Y yeah. ya. Vamos para abajo. Ah, y se armó. Aquí se está. Se armó, se armó. Qué duro, loco. Está chulo, sí. Sí. Sí, pero no me gustan de eso. El, el asunto es sobrevive y después resuelve. Y trata de no dispararle a tus aliados. Cuidado, atrás. Pero tengo un desfibrilador. Está bien. El tío, zombi. zombie. ¿eh? Cuidado, güey. Otra, no me dispare, Daniel. Cuidado pues con el gordo ese, yo. No. Una musiquita rara, bro. ¿no? Yo no veo. No veo. Este gordo se lo pone en el medio. Uh. Daniel, qué todo se por ahí, el Vamos, vamos, vamos, vamos. Realmente el juego está muy bien para año que salió de que lo... Adrenaline shot here. Hey, vamos, vamos, Por aquí. Ahí, Venga. Por aquí, mírame. Atrás de ti. Daniel, me. esta golla. Ven Mira la vuelta Ustedes no están grabando ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh ¡El tipo sí, allá atrás! ¡El mira tipo! Cosa, mira cosa, mira Suéltamelo No, bueno, con la este juego no me corría a negro, eh. Loco, a ti no te corría pero mi computadora antes, o sea, cuando te la computadora It was at this moment that he knew He fucked up uy, uy. ¡Ayúdenme! <risa> no, para... Mira, mira la gorda que acolta No, es del tipo este, ven mira el... ¿Dónde está? Yo no veo gorda ahí Ahí no hay está viendo gorda Por ahí no te va a viendo la gorda Sí, ya la estoy viendo, pero... Vamos Vamos a cruzar, sí, venga, venga. venga. Vamos por... Es por aquí que tenemos que coger Kevin, ¿Para dónde tú vas? ¡El Junior! ¿Soy yo no, soy...? A la ok, soy raro para... <coughs> ¡Cuidado si se caen, cuidado si se caen! ¡No! ¡Ay, casi me caigo! ¡No! ¡Kevin, no. Ah, el coche te estaba ayudando... ¡Cuidado si se caen! <risa> ¡Ay! ¡No! <risa> oh, <my God. risa> ¡Tú somos un Trespeciera tú me caen a mí! No puede decir que nada más fuera y tuviera ese No, no, no, no. se <risa> no, no, no, puede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 Aquí adrenalina. Aje, proton gordo. Sí, <risa> no, yo lo maté. <risa> qué que no me gusta No te creen. Este estaba planchando aquí. Dame el ahí bugueado. <risa> <risa> Vamos. Ey, por aquí tenemos que venir. Mire, doña. No, no, no, no, no, no, se me despega, pega, doña con los intentinos y, y lo que te está que me okay, venga a cobrar Kevin, okay, espérate, que okay. me ven, me ven, que me me que me que me ven, que okay, okay, okay. me yeah. Esto es lo que me da vida adicional pero... por yeah. el tiempo... por <laughs> Pique, wey, wey, wey. Oye, la cata, dale, yo no sé. Reloading. Grabbing a bow, No, no, no, no, no, Contra, contra. Aids, Aids. No veo, no veo nada. No veo. Ayuda, ayuda, ayuda. Yo no veo, yo no veo nada. Ayuda, ayuda, ayuda, Yo me tengo bien. Mira todo ¿cómo te Me estás andando a mí, todito. Por cúrenme! No, yo, lo que, yo lo que tengo I es. un I'm coach me está armando ya! Gracias. Oh, yeah. Venga, por aquí. Yo soy el de menos vida, pero me voy a poner. Por aquí, por aquí. Hey, we might need these! No era por aquí, no estamos dando la vuelta. ¡Ay, no, es por aquí, mira! ¡Mio! ¿La bomba? Sí, yo tiré. ¡Qué mierda! Era una granadita ahí. El rojilla? Rojilla. ¿Dónde, ¿Dónde era que yo estaba? Kevin, me van a curarte. Ah, mira. se ¿Sí? Me van a curarte. ¿eh? Sí, pero tampoco es que me ve. <risa> ah, mira. Le está agarrando la nalga a Kevin. Wait, si alguien se muere, si alguien se muere, tengo un desfibrilador Yo no, también. Vamos para aquí, aquí. Aquí hay okay, suministros. Te digo que sería heavy, que no le de por un. Okay. Sería okay. Está bacanísimo. Como el daño de la Hay que subir Yo lo estoy grabando, <laughs> grabando, yo lo estoy grabando. Oh, hey, yo quiero grabar también. Michelle, you? Ah, se están presentando los oh, personajes. Me llamo Rochelle. Ustedes lo están leyendo en español. Yo ¿tú? estoy leyendo en inglés, con subtítulos lo estoy leyendo yo. Hey, la, voy, a, voy a abrir mi grabado. Oye, Este es bendito humo, wey, ey. ¿Pero qué? Me mugui, me mugui. What? Yo estaba abajo. Yo también. Welcome in El reguero es zombie, tú vas a ver. El yeah, yeah, yeah. diáñe. Me va lentísimo. Yeah. Yeah. Estoy disparando aquí a la bomba Yo voy a 25 FPS, loco. Yo voy a 2 zombie? ¿De ¿Dónde salí? este es este, este la entrada principal Vamos a avanzar, vamos a avanzar que si no no vamos a hacer nada nunca Vamos a salir de aquí rápido que no veo nada por aquí no, es? No, oh, por aquí no. tengo una escopeta, tengo una escopeta. Oh, shit. ¿Por dónde es? Dios mío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Qué bien, aquí. Oh. Vamos a seguir caminando, vamos. Y yo con la linterna apagada, yo soy bruto. Eh. ¿Cómo se prende el internet? Hola F, Kevin, pero deja de pararme para atrás, ¿qué quieres? El Gold ah, Me estoy quemando, el diablo ¿Dónde están los zombies, Yo no veo nada ¿De para atrás, para ¡Es un boomer! No, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Te veo, te veo. No, no, no, no, ayúdame, ayúdame. El Ah, es. ¿Cómo se llama ¿Lo que te, lo que te? Los smokers. Yo no lo voy a hacer ya no es raro, cambia Oh, refugio, refugio, venga. Atiende lo que dicen ellos. Bien. Oh, eh, la mejor puntuación yo. 130, 130 infectados, Mateo yo. Hay más infectados especiales. Daniel 3 y el coach 2. Me el primer <risa> Es un bot de pollo. Yo, ah, se sí, con el cuerpo a cuerpo con la Con la gata, ¿no? Yo no cogí arma cuerpo a cuerpo en ningún momento.